Hola mis Curlys, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Carmen Mange y este es Curly Mange Así que espero um, que estéis aquí conmigo, eh, voy a hablaros hoy de estos productos, de estos maquillajes que son de Prima, vale, que son tres Y os estaréis preguntando, Curly, ¿por qué tienes tres maquillajes? ¿Por qué? <risa> pues si queréis saber el por qué, viendo este vídeo, ya os lo explico pues ya estamos aquí otra vez con mis tres maquillajes, ¿vale? Os voy a explicar que cuando fui a primar, me sorprendió que los maquillajes estos esperan a 50 céntimos. Pregunté a la dependienta y me dijo, sí, sí, sí, cariño, estará a 50 céntimos porque son que eran muy poquitos, de hecho creo que daban cuatro y luego aparte son tonos muy oscuros que ya casi nadie compra, ¿vale? Eh, dije, bueno, <risa> eh, entonces nada, no, dije, pues bueno, como yo es muy oscura de piel, me los voy a comprar y me compré dos, ¿vale? A 50 céntimos y sin día que me salió un euro. Cuando llegué a mi casa, dije, pues uno para mí y otro para mi mamá, pero mi mamá es más clara que yo, incluso, y luego para mí también era un poco oscuro. Entonces pensé en regalarlos, pero le dije, ¿no? ¿Qué hace una maquilladora cuando tiene un tono de maquillaje que no le sirve? ¿O que es muy oscuro? ¿O que es muy claro? ¡Lo mezcla! Y eso es lo que hice. Me fui al día siguiente y me compré este, que es el Beige. Los que tengo es el Hassanoth. Y el uh, Hazenot y Chestnut, ¿vale? Que es el número 16 y el número 15. Y este es el, el cream que es el número 7, ¿ok? Que es lo que yo tengo. Entonces lo que voy a hacer es con estos maquillajes es mezclarlos. Entonces, ¿por qué mezclarlos? Porque con un maquillaje claro y otro oscuro no solamente vas a obtener el tono igualado tu piel muchísimo mejor que con uno muchas veces, ¿por qué? porque nuestra piel no es, de, no es totalmente igual, tiene zonas claras, zonas oscuras entonces tú con dos maquillajes puedes jugar pues para hacer por ejemplo las, los tonos claros, iluminar la zona del párpado superior, iluminar la zona T iluminar la zona de los pómulos yo lo que hago muchas veces es que eh, me, una vez que ya me he maquillado O incluso antes de hacerme la zona de los pómulos Mezclo un poco de mi maquillaje Con un poco de color de colorete en crema y, ahí, y entonces me doy ahí Y así ya tengo el color y, pare, y parece mucho más natural ¿De acuerdo? Eh, eso es lo que voy a hacer con estos maquillajes Probablemente me voy a quedar uno Uno oscuro y uno, y uno claro Porque para mezclarlos y sí, voy a hacer la mezcla en directo Para que me podáis ver Y este... Voy a hacer un sorteo, pero no, todavía tengo que organizarlo y cuando lo organice lo anuncio, ¿de acuerdo? A ver si alguien puede ganar esto y alguna mascarilla. Ya hablaremos de eso más tarde en otro vídeo. Y bueno, en cuanto a lo que es eh, los tonos de maquillaje, es muy importante siempre elegir un tono superior vale, a tu maquillaje. En el caso de las pieles negras, porque si tú elijas un tono más bajo, es probable que te quede muy claro, ¿de acuerdo? Y entonces se, se te vea como una careta. Mientras si elijas un tono oscuro, siempre puedes difuminarlo mucho, o sea, coger muy poca cantidad y darte simplemente en las pequeñas zonas para obtener lo que es eh, un aspecto de buena cara. Incluso mezclarlo con tu crema hidratante... Para tener un efecto buena cara y ya está Y luego cuando puedas, compras un tono claro y lo mezclas De hecho, así vas a poder aprovechar el tono oscuro también eh, ¿Qué más tengo que decirles? Pues en cuanto al maquillaje que yo llevo, es muy sencillo Llevo lo que es una barra de labios, esta es L'Oreal llevo aquí arriba llevo una sombra berenjena de Primark Que también os voy a enseñar eh, en el próximo vídeo Llevo también lo que es eh, un lápiz de Kiko y luego eh, otro maquillaje que yo creo que es también de, de otra firma eh, que también os mencionaré eh, la próxima vez, ¿vale? <ríe> Como voy a haceros en, en este maquillaje en directo así me vais a poder ver. Y dicho esto, espero que ya os, os haya servido este vídeo y que hayáis aprendido pues nada que primar. Tiene también maquillajes que están, suelen estar muy bien de muy bien de precio. Que si vais en eh, momentos, por ejemplo, que ya quedan muy poquitos, sobre todo los oscuros, los, los suelen rebajar. Y nada, y luego haremos lo que es la mezcla de maquillajes en directos. Os voy a enseñar antes de terminar el vídeo, cómo es la tapa. Es así, es como los de antes, ¿vale? lo que Le quitáis la tapa, podéis aplicarlo sobre la zona de la, muñe de la mano, ¿vale? Y cogéis otro y lo vais mezclando hasta obtener el tono que os gusta, ¿de acuerdo? Y ya os vais aplicando. Pues así ya sabéis la historia. De mis dos maquillajes. Eh, también os quería hablar antes de terminar de esto. Bueno, esto es una muestra que me dieron, que es una muestra de Givenchy. Pero es muy clara, me la dieron prácticamente es para una nórdica. Entonces, esto es otra cosa que os quiero decir. Si os dan una muestra que sea muy clara, no la tiréis. O a no ser que tengáis un montón, las podéis regalar, podéis regalar una o dos, pero... Yo siempre os diría que la aprovechéis, vale Que la aprovechéis pues para juntarla Para mezclarla con otro maquillaje que tengáis En casa el más oscuro para hacer las zonas Las zonas, para iluminar zonas ¿De acuerdo? Hoy estoy hablando un poco Deprisa, es que Cuando dejas de hacer vídeos y vuelves Estás como una alterada, ¿no? Como si fuera yo Aquí Beyoncé, ya veas tú bueno, bueno, un besito, eh, yo creo que esto es todo que tenía que deciros y nos vemos en el próximo vídeo donde voy a haceros este maquillaje y enseñaros lo que llevo puesto. Así que un besito, chao, adiós.